Lo que está restando pasa sumando y lo que está sumando pasa restando Lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando ¿Pero por qué? Es que por ser una igualdad de dos términos lo que tú aplicas de un lado también se aplica del otro lado. Este 5 que te está estorbando no es que por arte de magia pasó para allá, es que tú para anularlo tienes que restarle 5. Pero para que se cumpla la igualdad del otro lado también se resta 5. Efectivamente de aquí se desaparece y te queda el 8x solo y el 5 pasó restando. No es eso, es que restaste a ambos lados ese número. Sí, 20 menos 5 es 15 y luego te queda el 3X. Lo mismo pasa con este 3X para acá. 8X menos 3X efectivamente me daría 5X cuando se multiplica. ¿Por qué que se pasa dividiendo? Es que tú estás dividiendo ambos lados entre 5 para que aquí 5 entre 5 dé 1 y se pierda ese 5 y se dice que es que pasó dividiendo. 15 entre 5 es 3. Por eso es que se despeja así.